Buenas, ¿cómo están? Estamos acá en Carlos Paz con mi amigo Jesús, un suscriptor que me invitó a pescar acá al Club de cazadores y Pescadores ¿no? Exactamente Bueno, nos encontramos acá, son como las 8 de la mañana, ¿no? Sí, bien tempranito llegué Tempranito y, este. y bueno, nos vamos para el, para el club a ver qué se lo vamos a mostrar a ver si sacamos algo, fíjense bueno gente estamos entrando al Lago Azul el complejo Lago Azul ahí está el club de cazadores y pescadores miren qué paisaje está muy bajo muy bajo en todos los Córdoba los diques los lagos y arroyos y ríos mucho mucha sequía llegamos al club de pescadores de cazadores y pescadores aquí está desde 1941 está hablando acá mismo vamos a mostrar un poquito acá el parque del club de cazadores y pescadores ahí están contando para un poquito voy a mostrar la bajada, acá tiene guardería Bueno, vamos a encarnar. Voy a estar esta, esta línea, un feeder, con el suelo. Tengo una, ahí un choclito verde. Hacemos bolón ahí. Vamos apretando bien fuerte. porque quiero hacer un tiro de lejos <coughs> un poquito más ahí, ahí está bien ahí está bien como queda bien apretado lo vamos a dar acá les voy a poner unos maíces Y voy a estar tirando con este. Ahí. Ahí. va. Y después voy a tirar esta con un high-rick con maíz cocido. Vamos a probar con esto. También la misma forma. Apretamos. Siempre bien apretado para que se compacte bien la masa, La harinado, ahí va, un poquito más que arriba, ahí va teniendo, che, ahí va, bueno, ahí yo acá también le voy a clavar unos dos maíces bueno voy a poner la, la caña y vamos a tirar bueno gente ahí tiré las cañas la verdad es que levantó la temperatura se van amaneció fresquito porque no se llovió un montón y dije bueno mañana va a estar fresquito voy a ir acá que acá no hay nada de sombra me hice acá con el techo del baúl del auto una sombrita y bueno estoy acá esperando el pique ya tiré las cuatro cañas dos de un lado dos del otro con las alarmitas, así que bueno, a esperar el pique nomás Suerte Bueno, ¿cómo están gente? Nos vamos a tratar de hacer un videito Estoy en Córdoba, ahí preparé las cañas tiré con GR vainilla ahí armé. Bueno, estoy en el Embalse, me vine al lago Un ratito a la tarde, hay bastante viento ahí con mi hijo, viene cayendo el lugar, se puede bajar, la gente acampa esto es en el lago de embalse y bueno esperemos que tengamos suerte en la tarde voy a quedarme hasta la tarde así que son de la tarde no me levanto temprano hoy pero bueno a ver si sale alguna carpita chica miren qué lugar estoy en un lugar privilegiado acá Ahí está Jesús con el hijo de Ignacio, nos viene matando Ignacio. Jesús Haciendo un tiro más con otra caña Para un poquito, tuvimos ese frenesí de carpas Hace unos instantes, salieron 4 Por el momento, está tranquilo Despejando un poco Se va a poner caluroso Y bueno, seguimos Y antes del río bueno, Tenemos la segunda, segundo pique te lo canté yo, amigo, estaban cualquiera. Sí, sí, Estaba comiendo yo. ¿Dónde viste ahí? ¿Esta tía está de lejos? El... Más o menos. Con el maíz, ¿no? Sí, sí, Hay que esperar acá, si miren el harinado. Sí, por favor. Yo estoy sacando fotos de mi el al pescador. <risa> Uy, cuidado, cuidado. Vamos que tenemos... Ahí está, 10.000 vistas con el blooper. <risa> bueno, ahí viene, parece grande, ¿no? Porque llevaba y te la doblaba bien el pique. Mira. ¡Mira hermosa! Buena eh. ¿Cómo estás amigo? <risa> Al toque ya lleva dos. Sí. Bueno, sí. está saliendo ah, el ah, sol. El ¡Guarda Jesús! <risa> ¡Guarda Jesús! ¡Mira que linda carpa chica! Un poquito más grande no que la anterior. Sí. Venga, <risa> <risa> Vamos a hacer la devolución. Ahí está. Ahí se va, señores. Ahí se va solita, miren. Ah, carpita! ¡Vamos! <ríe> ¡Bien, papá! Bueno, seguimos. Este paisaje, esta lluvia pasajera, esperemos. ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Salió la segunda! ¿Vos te querías ir? <ríe> ¡Suelto, chifrán! Sí, ¡No! ¡Lo boludo. Lu! Si sí, la dobló toda boludo. O vino para acá. No, y no, sí. si la dobló toda. Vino Mira lo que era el tipo. El que sabe sabe loco. <risa> ¿Puedes decir que yo sé? Sí. O el que sabe fue el que nos tiró el dato. Eh, bueno. Sí. No es grande pero bien. Se va yendo para allá, miren. Qué imagen, te voy a sacar una foto, no sabes la tercera de atrás, mira Mira. Sí, no bueno. <risa> Vos tenés la culpa. Mira, mira, <risa> mirá, mirá, ¿se te, te fue allá? Mira, está allá. Está lejos, está la Anda allá, está por allá. Mira, mira. Miren el paisaje, gente. Hacemos una foto acá. Che, gordita, mirá. Eh, mira, mira, mira, mira, mira, mira. Casi se te escapa. <risa> eh. <risa> Está media jorobada. ¿Qué tiene, mirá? ¿Viste cómo ¿Qué tiene es? Mirá, rara, che. Eh? Vale, ¿sí? ¡Eh! ¿Qué me lo Bati? Un gra, un grado, papá. La clasearía en el agua, ojo, papá. papá. Eh. Sí, nos vamos, Basi, porque nos van a. pila salda. <risa> ya está. No, sal, no, ya está. Una más, una Estamos más. todos contentos, ¿no? Sí, sí, Ah, no, bueno. una más. Joder. una más, dale. A Puta ver si vamos Bueno, gente, se ve que Ignacio tiene energía. Ya tuvo el tercer pique con esta. Vamos que va, ¿eh? Ahí viene, ¿eh? Primer pique, señores. Se largó a llover. Vamos eh Tuve que guardar la GoPro. Pero bueno, vamos con el, con el celu Vamos Ignacio. Vamos. Trabajada tranquilo. Vamos no, a doblar la caña. Acá el sistema tradicional, bien cordobés. Sí. Si sí tenemos para hacer varios kilos. Voy a dejar más para ver cómo pelea. Miren qué lugar gente, acá estamos pescando para Gigante de Río, para Espectador TV, para la pantalla de América Sports, aquí del Lago Azul, San Roque. Vamos con el primer pique. Arrancamos la mañana. <ríe> Guarda que <con> lo. <ríe> Yo recién me casi me, me uno hasta la cintura. Está sí. Camina, para tu, tu derecha. Eso. yendo por allá. Mantén siempre, siempre de frente a la carpa. Ahí va. Qué paisaje, eh. Mira Mirá, mirá. Ahí viene. Vamos a hacer un zoom. Ahí está este lado tuyo. Yeah. ¡Vamos! Salió la primera, señores. Muy bien, ahí. Bien, Ignacio. Ahora vamos a mostrar bien. Sacaremos fotito. ¡Vamos! <risa> miren, miren señores. Miren, las, miren el agua. Y las nubes allá. Qué, qué bárbaro. Qué imágenes, qué imágenes. Acá está. Ver, eh. Mirá Vamos. qué linda. Bueno, acá la primera de San Roque. O maíz. Lindo color tiene, ¿eh? Sí, la light. Sí. Es machito. Mira. Vamos para la foto. Qué hermosa, ¿sí? ¿eh? Vamos, amigo. Vamos a sacar la foto. Doblete. como llegó? che, ese es bastante grande ese que picó sí. mira, ya está, como dice acá ahora el otro, el amigo <risa> mira ahí va, potito, listo vamos a ver vamos a ver si nos dejan tomar un mate Claro rato claro. che, que paguen <risa> mira ahí va Qué lindo. Yo pensaba que estaba enganchado el tipo, miralo ya Bueno, ya te puedo decir, ¿no? Eh, Ignacio... Ya está, otro en el... ya está ahora dejarnos sacar una, ¿eh? Carpin mirá. Carpin este. Bueno, la tercera, che. Eh, tercera. Oh, Qué man. lindo, mira. Una chiquita. Bueno, la verdad es que. Está barba este lugar, che. Che, estima, mira cómo ha corrido. ¿Eh? Se corta mucho, ¿no? un poco, che. Bueno, Ahí está, mira. Mirá el tipo, la tercera. Basta, eh. <risa> Vamos a devolver. Qué grande, eh. Este es con los ojos cerrados. Mira. Bueno, que nos deje Eso. algo de nosotros, Bati. También. Sí, dale, Jesús. Porque estamos... Nos estamos viendo, una. ¿no? <risa> ah, que no tenemos paciencia nosotros. Mira, <risa> <risa> no, yo... mira, mira, mira, mira. pica en vivo, pica vivo. <risa> Para un poco, nene. ¡Mirá, mirá, mirá! Es lo loco, ¿eh? ¡Qué barro! Mira el tipo, la cuarta ya en un ratito Nos mató, Nos mató, sí, ya está, vamos a buscar la pomada Es a dar medicina, Vamos a una chinta ¿Ya la tomó? Fue, fue, fue. Grande Nacho. Tiene el pollito de él eh? Eh. El pollito de Nacho tiene ahí, mira. Mira cómo pelea, mira. Está lejos, ¿eh? eh. Está con bolón. No. No, con... No. Uy. ¡Ea! ¿no? Sí. Está lejos, está lejos, bueno gente, acá está Rocket. Roque, ya es la cuarta, se saca Nacho, en mi canal, para mí tiene algo secreto que le pone, no dice Algo le puso, no puede ser, eh Sí. Se te fue para allá, estás por arriba de estas dos, mirá Sí. y la chiquita por ahí también Ahí viene vino para este lado, mirá Sí, ahí está, y va para vos Pique, pique, pique, pique, pique, pique. Pique, pique, pique, pique. pique, pique. Y... Uy, para que me quilombo acá. Vamos a ver. Como tiene que ser. Beca de evolución. Estamos acá en San Roque. Ya la segunda. Y ahí se va. Muy buena, eh. Otra. Y... Ahí va, ahí va, ahí va, ya. Mira, mira, mira, mira. Ah, ¡Y -y -y -y! ¿Qué mirá, que sí. ¡Mira, eh! Bueno, eh. ¿Qué bueno, el... bueno así nos así vamos despidiendo por otro pique más, señores. Miren eso. ¡Qué sí, eh! ¡Está buena! Eh. ¡Mirá, mirá, mirá! <risa> no creo, no creo, no, eso es un carpón. Es el carpón del San Roque. Voy a hacer una foto. Esto ahora pones el perfil de Instagram, ¿no? Que dijo cuando quiero comer una, vengo y la pesco y me la como, <risa> dijo sí no hace falta. Yo, cuando quiero una, vengo y me la pesco y me la como. <risa> Así me dijo el viejo, no hace falta que me des una. Así te dijo, no seguro, no. Viene, viene, viene. No tenemos copo, ¿no? No, no. No tenemos copo, pero bueno, la al cancelamos un poco y la sacamos por la orilla. Había arena acá. ¿no? Miren qué, qué espectáculo, gente, miren. Atardecer, pique de carpa. la toalla aquí. Está. Me parece que para mí también es grande. Y no es ¿eh? grande, Si, sí, porque te, la, te, está, te lleva de un lado para otro. ¿eh? Mirá, mirá, mirá cómo lleva el rin. ¿Te va a meter? Me voy a meter un poquito ahí. Para... Vamos a ver, yo te acompaño un poco. Dale. A ¿Eh? Vamos a ver si la podemos filmar y se ve a través del agua. ¿eh? Hasta ahora no se deja ver, eh. No. Ahí está. Mira. Es Mira. A ver si viene para acá y viene para acá. El sí, carpino, sí, el veras, carpino a penales, pero bueno. Te salgo lindo, eh? A ver. Tiene, tiene colacha, mirá <risa> <risa> Mire gente, qué ves esa el Mirá papá, ir, Renguel, papi? No. Mirá, papá. Mirá, mirá. Ahí está, mirá Qué hermosa Mire gente, espectáculo Acá pescando carpas En San Roque Mira, viene enganchadito. Eh. Salió viejo. Grande Jesús. Es culpable el mago ahí de aquel club. Ah, acá que viene. viene. Es la hora, ¿no? Esta es la hora, ¿no? <risa> mire gente que ve esa carpa. también. Mira el color que tiene. ¿Cómo comió ahí? a Cordobesa, señores. Felicitaciones. Vamos a dar una foto. Gracias, Bati. No me podé ir, Ringoloco. No, señor. Sí, esta es la postal. Mirá. Espectacular. ¿Vamos a beber? Vamos a vale. Ahí se va gente. Mirá. Un espectáculo. <ríe> Grande, <ríe> papá. Bien, eh. Bueno. Este atardecer de fondo nos despedimos gente Bueno, acá estamos para tomar fotitos. Vamos a ti. Una fotito. Ahí va. Ahí está. Vamos a devolver. ¿Está filmando ahí? Sí, sí, estoy filmando. Qué mira, mira, mira que linda. Ahí se va. Ahí se va. Chao chao. Vamos a ti. Vamos. Thank okay. you. Gente, estamos yendo al equipo que me quemé de puta, cabalí, mamá. más iba va a ser, eh, así es la pesca. Bueno, vamos a comer un asadito, por ahí tenemos un pique de la tarde, vamos a tirar por ahí. Y bueno, nada, estuvo lindo, Le agradezco mucho a Jesús y a su familia por invitarme acá. Así que, bueno, nada, estuvo espectacular. Con la parrillera, mirá, Qué grande, mirá, muy asadito. Te va a salir, te va a salir. <risa> bueno vamos a mostrar un poquito el club de cazadores y pescadores bueno, Acá el sector de parrillas viendo Un parque lindo Hay una pileta también acá Pero está vacía lamentablemente Vamos a ver si puedo hacer unos tiros por allá abajo ah, Tiene que linda pileta que tiene Vaya bueno. Sería bueno que esté llena, no? Así me tiramos un chapuzón. Qué lástima Vamos a ver una guardería. Podemos ir por allá a mostrarme. Espectacular. Vamos bueno, pues a yo... Así nos despedimos. Estamos acá con Omar que nos atendió muy bien. Así que guay cosas. Si quieren venir acá al club de cazadores y pescadores, Omar lo va a entender. Tiene kiosco con bebida, con todo. ¿Qué tienes Omar para Hamburguesa, lomo. Hamburguesas, pizza, pizza. lomos. Y acá el pique te va a decir dónde va a sacar la carpa o no es. Sí, seguro. Seguro. Seguro sale. ¿no? Así que bueno, te agradecemos mucho por, por dejarnos pasar acá el día y por pescar, por hacer asadito, por todo. Gracias. De nada, maestro, y que anden bien. ¿no? Bueno, hasta luego. Hasta Nos hasta vamos, luego. che. Chao.